Guadalajara, Periférico Poniente, One Hotels. amigos de Tips and Travel, el día de hoy nos encontramos por dar una reseña de un hotel, un hotel digamos que es práctico, un hotel de negocios, un hotel incluso se llaman estos eh, Express, One Express me parece que se llama, de aquí en la ciudad de Guadalajara, la sucursal o el hotel que está en la parte de Periférico Poniente, justo estamos enfrente, no se alcanza a ver, pero allá atrás, exactamente allá atrás, Está el estadio Akron, antes Omni Life, del de equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Acá está el Poder Judicial, esto no sé bien qué sea, con una sala de exposiciones o algo así, y por allá está la VM. Entonces el hotel se encuentra, como siempre me he dado cuenta que es parte de la cadena de los Fiesta In, están los One, Donde hay un One casi siempre hay un Fiesta In. Están como divididos, son categorías diferentes. El día de hoy nos toca reseñar este Vamos a conocer el hotel Esta es una placita Y en la placita hay aquí en la esquina justo Muy conveniente un oxo, Unos pollos eh, Tenemos ahí un Subway Por acá De este lado hay un cafecito eh, Café Flor de Córdoba Y por allá un Sushi Eso es lo que veo en esta placita El hotel incluye el estacionamiento ya hicimos nuestro check-in... Y ahora vamos a conocer un poco... Lo que es... Este hotel... One... Hotel... De Guadalajara... En Periférico Poniente... O la sucursal Periférico Poniente... Vamos a... a dar el tour... Solo vamos a, Solo voy a estar una noche... Y... Vamos a conocerlo... Este es el hotel... Aunque... La recepción está en el primer piso Esto es como una entrada Una pequeña salita Y aquí los elevadores Para subir Al Primer piso Los elevadores para subir al primer piso Buenas tardes Este es el hotel ya aquí en la recepción Aquí es donde hacemos el check-in Esa es la recepción De este lado tenemos un mapa Un mapa con Lo más Este Con la ubicación del hotel y todo lo que hay a sus alrededores De este lado Tenemos una Pequeña como tiendita Aquí Nos venden todas las golosinas que queramos los elevadores la habitación eh, incluye ya desayuno mañana ya nos tocará probar el desayuno esta zona es como de trabajo todo esto esta parte de aquí y todo el tiempo hay disponible agua té y café como amenity del hotel entonces puedes estar trabajando eh, mientras Estás tomando un poquito de café, estás disfrutando aquí musiquita, eh, el clima está muy bien, este, el aire acondicionado está muy agradable. Este, y en todos lados hay conexiones para que puedas estar con tu equipo de cúmputo trabajando. Y de este lado está la sala de juntas, que esta sala de juntas es como de usos múltiples. Y se está presentando haciendo una presentación y esa sala de juntas eh, se reserva con las señoritas de recepción y no tiene costo puedes, puedes reservarla para alguna presentación atender a clientes este, es muy conveniente esa sala muy práctica y seguimos informando ya hicimos el check in nos tocó en el piso 3 y ahorita vamos a conocer la habitación Ah, el desayuno está incluido y ese es el horario del desayuno son todas las mesas y a mañana nos tocará probar el desayuno seguimos informando y esta es mi habitación la 317 en el piso 3 el acceso es con tarjeta y aquí está la habitación Es una habitación esta pequeña, pero la verdad es que para una persona es una habitación sencilla. Para una persona está bastante bien. Tiene una cama que es matrimonial. Me tocó con vista hacia el exterior. Allá está el estadio... El... Que antes era el Omni Life. Hoy se llama creo que Estadio Akron. Este es la, el Poder Judicial Federal o algo así. Y por acá no sé si es un centro de convenciones, no sé qué sea eso. En esta placita, como les decía, tenemos un subway, tenemos un café Córdoba, unos pollos, un sushi y por ahí otras cosas que no, no alcanzo a ver. El estacionamiento visto desde acá arriba. Aquí está, incluye estacionamiento. Tiene un pequeña área de mini closet. Está el control remoto Para la tele Una tele parece como de 27 pulgadas 32 pulgadas, algo así Y teléfono hacer llamadas Sus lámparas en la cabecera Un pequeño cuadrito Tiene aire acondicionado, se siente muy fresca la habitación eh, De este lado Está el baño Tiene su regadera Lo vemos Bastante adecuado tiene su shampoo y acondicionador o Gel de baño, shampoo y gel de baño Toallas Su váter Y de este lado Tenemos el lavabo Secadora Unos vasitos Y esta es la habitación De el hotel Juan Guadalajara Periférico Poniente Este es Exactamente, es Guadalajara Periférico Poniente, One Hotels. Pues la verdad es que se ve un hotel muy práctico. Vamos a pasar una noche aquí. Y ya estamos en el desayuno, estoy en el desayunito y lo que tenemos es cafecito, té, agua, jugo de naranja, jugo de manzana. Aquí tenemos... Cereales, Por acá tenemos fruta, yogur para poner a tu frutita, queso para la fruta, queso este. Pues, créanme, ¿qué es. me queso una cosas es para los chilaquiles: este pan, donas, Por este lado tenemos para hacer pan tostado, Waffles Chilaquiles Salsa y los chilaquiles Chilaquiles Huevito y como pollo para poder hacerle y este es el de seguida